Vamos a hacer este ejercicio en el que nos piden eh, dividir gráficamente un segmento AB en partes proporcionales a tres segmentos dados E, F y G. ¿vale? Bien, es un ejercicio muy sencillo en el que debemos aplicar mediante tales proporcionalidad. Para ello eh, trazamos desde un extremo del segmento una recta con la inclinación que nosotros eh, queramos vamos a, trazar, a trazarlo desde, desde el punto A, por ejemplo, y con la inclinación que nosotros queramos trazamos una recta, sobre esa recta llevamos consecutivamente las medidas de G, de F y de E para ello tomamos el compás y vamos a ir tomando con una parte la medida de E y en ese punto dibujamos hemos puesto por una parte eh, la medida de después tomaremos la medida del siguiente, el orden en el fondo eh, podríamos variarlo, si queremos yo voy a seguir el mismo y llevamos esa medida de F tras la medida que hemos llevado con compasantes de g. Vale. Y la última que, medida que nos queda por llevar sería la medida de g. Ahí. Y la llevamos también consecutivamente. sobre esa línea arbitraria que hemos hecho. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es unir la última de esas medidas con el otro extremo del segmento, en este caso con B. ¿Vale? Vamos a alinear bien la escuadra con estos dos puntos Ahí. y unimos ese último punto con B pues por el resto de las divisiones vamos a hacer paralelas a esa línea que hemos trazado y lo que acabamos de obtener es la división del segmento AB en tres partes pero no iguales entre ellas, sino proporcionales, que mantienen la misma proporción que estas tres, E, F y G. ¿De acuerdo? Vale, espero poder haber ayudado. Si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. Gracias.